En la provincia de Duarte ha iniciado un ambicioso proyecto dando fiel cumplimiento a la Ley 5-13 en lo que respecta a personas con discapacidad. Hoy vamos a conocer en este importante reportaje Inclusión y discapacidad. Como cada día a las 8.30 de la mañana es la hora de incorporarse a las labores productivas. Sus limitaciones físicas no son impedimento alguno para demostrar la capacidad que poseen. Ana María Alexis padece de distrofia muscular, en silla de ruedas y asistida por sus compañeros arriba a la oficina de relaciones públicas, dispuesta a demostrar su potencial y cumplir con las tareas establecidas. Cuando iniciamos nuestras labores aquí. Personas se quedan más asombradas como que oh. Y como que confundían si somos empleados, si somos personas que vienen a solicitar un una apoyo aquí, qué es lo que se viene a hacer en esta oficina. Sin embargo, ya cuando nos miraron identificados con nuestro carnet, pues fueron aterrizando y mirando que nosotros sí podemos ocupar un lugar, al igual que cualquier persona que no tenga una condición física. Inclusión e igualdad es el lema asumido en este espacio que procura salvaguardar los derechos de personas con discapacidad, garantizar oportunidades laborales sin exclusión alguna y propiciar un empleo como fuente de ingresos. No se había dado tan importante proyecto de incluir a tantas personas con discapacidad, pero que cuentan con diferentes habilidades en diferentes áreas. Eh, es sumamente importante para, la, para las personas con discapacidad el hecho de que nos hayan tomado en cuenta y que hayan mirado nuestras capacidades más que nuestras limitaciones. José Tavares perdió la visión hace más de 20 años en un hecho lamentable. Su condición tampoco ha sido limitación para incorporarse a las labores en la oficina. Me siento bien por el Senado. Sí? que lo toman bien en cuenta, a mí, que estoy es una persona no novidente, trágico de un accidente que tuve una vez en 1998, y yo solicité trabajo aquí y estoy aquí. Yo siento que nuestro sueño se ha hecho realidad, de tantos años luchando para que a través de la ley se tome en cuenta nuestro sector, es un sueño realizado gracias a Dios. Ahora ¿Qué nos toca a nosotros? Prepararnos. Rafaelina Delorbe orbe con incapacidad intelectual, es asistida por su madre, Argentina Paulino, quien también labora en la oficina senatorial. Para ambas es un privilegio. Ayuda a colar café, a decorar, a limpiar. Ante Dios, le doy la gracia. Porque ella nunca había trabajado. Felipo. Feliz. Y les feliz. feliz. feliz. feliz. El senador de la provincia, Franklin Romero, dice que trabaja en la promoción de la inclusión a través de la ley número 5-13. Por eso considera prudente que las demás instituciones públicas y privadas acojan dicha iniciativa. Pues al llegar nosotros al Senado y tener una oficina de gestión senatorial, pues no solamente quisimos ser palabras, sino que quisimos cumplir con la ley y no solamente con el 5%, el 80% de los empleos de la oficina de gestión senatorial son personas con algún tipo de discapacidad y nos sentimos más que satisfechos. Los prejuicios de la sociedad por desconocimiento acerca de todo aquello que las personas con discapacidad pueden realizar no ha sido una barrera. Con limitaciones físicas, pero con deseo de mostrar su capacidad, así transcurren sus días. Un llamado a los empresarios de que por favor, faltan ellos por cumplir ese 2%. En un supermercado pueden trabajar una persona con discapacidad, aunque sea agarrando una fundita, ganándose un sueldo digno, demostrando que sí se puede. De manera que piden a otras personas con discapacidad a unirse a este importante proyecto de inclusión para demostrar que no existen límites.